Hola, bienvenida, bienvenido a Damas, bienestar holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día, lunes 23 al domingo 29 de enero del año 2023. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Como sabes, comienzo la lectura con las cartas de Doreen Virtue, la Virgen María. Luego con mis cartas, que son 60. Y por último, con la sanación con los ángeles, también de Doreen. Virtue hacemos pues, me guío por mi intuición, antes de hacer estas lecturas, armonizo las cartas y dejo que mi intuición sea la que me guíe para saber cuál es la carta adecuada para esta semana. Hago lo mismo con mis cartas, escojo tres, una para comienzos, mediados y fin de semana, y por último la adicional que es para todos nosotros pero muy en especial para quienes celebran años o cumplen cele, eh, celebran otra otra cosa pues, un bautizo boda o lo que fuera bueno vamos a ver Comencemos la lectura. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Tenderness. Ternura. Así se ve la carta. Y dice, I'm both gentle and powerful. Soy ambas cosas, gentil o amable y poderoso. El ser gentil... No quita lo valiente, dice un dicho. Y eh, siempre es mejor, de una manera amable, gentil, tratar de solucionar las cosas. Yo todavía sigo con todos los pasos burocráticos que no termino para arreglar este, las, la cuestión del fallecimiento de mi padre, tanto por la embajada alemana como por las instancias de México. Es un proceso bastante largo, ya llevamos casi medio año con este rollo. Pero bueno, así son las cosas, entonces no hay que desesperarse, hay que ser gentiles y muchas veces hace uno coraje porque hay cosas injustas, pero bueno, así es. ¿no? Y bueno, pues tú lo sabes, si pides las cosas de una manera amable, es más factible que la gente acceda a ayudarte a que si lo haces demandando y gritando y enojándote. Muy bien, para el día lunes y martes la carta dice, amor incondicional. Miren qué bonito. Es el arcángel Chamuel y dice, toda la corte celestial te ama. Respétate y ámate a ti misma, a ti mismo, y al hacer esto reconoces tu divinidad. Comparte ese amor incondicional. Bueno, comenzamos bien la semana. Para mediados de la semana. Decisión. Y dice Arcángel Raciel, no te distraigas ni pierdas tu enfoque. Guíate por tu intuición y toma una decisión de la vasta gama de oportunidades. No hay errores. Yo, en ese sentido, creo que es... Uh, más bien como hacer nuestra lista de prioridades o de cosas pendientes ¿no? que tenemos. Yo, de hecho, lo acabo de hacer porque de repente divago y se me van las cosas y sí, es cierto, quería contactar esta galería o quería hacer esto, ¿no? Entonces, ahora sí, de plano ya llega la edad que me tengo que ir apuntando las cosas este, para que no se me vayan a olvidar. Y de la decisión, no le tengas miedo a las decisiones. Guíate por tu intuición. Uh, mucha gente tiene miedo de tomar decisiones, de comprometerse, digamos. no. De hecho, lo ves en la mayoría de la gente joven, pues no quieren una relación de pareja estable, este, quieren darle del tingo al tango y son relaciones ya poliamorosas y eh, de menaje a trois y demás. Y pues muy respetable, pero este, para mí en lo personal, pues soy un alma viejita, soy más conservador. Y creo que también no es la misma calidad de relación este, que pudiera darse. Digo, seguramente habrá este, relaciones poliamorosas que son de alta calidad, pero es un poco, este, poco probable. Yo por lo menos veo que mi energía en esa relación en, en ese sentido este, se enfoca en una persona y bueno, una persona de por sí ya es compleja y me absorbe y es todo un mundo diferente y comprenderlo y compartirlo y demás es todo un arte yo era con varios, bueno pues yo creo que por lo mismo termina siendo algo más bien físico que emocional y espiritual pero no descarto yo me acuerdo que de muy joven este, tuve dos amistades y emocionalmente fuimos un trío no, nos besábamos y agarrábamos de las manos Sexualmente no pasó de mi parte a mayores Y ya cuando me fui de vacaciones a, a mi casa Después de ese verano, pues ellas, estas dos personas se hicieron pareja Y en eso quedó, ¿no? Así se fue definiendo, pues Pero lo que quiero llegar, que me estoy yendo un poquito de, de lado uh, La decisión... Uh, como decía, no, no, no le temas, no hay, no hay error, como dice ahí, guíate por tu intuición. Y lo que quiero subrayar es la vasta gama de oportunidades. Hemos sido, yo por lo menos, uh, mal educados en el sentido de que pensamos que lo que nos dicen es cierto y solo hay una verdad, solo hay un camino, solo hay un, qué sé yo, veredicto y no es así, el universo es muy generoso, es muy amplio y siempre hay más de una vías por donde se puede solucionar las cosas o se puede llegar a cierto, a cierta meta, ¿no? Entonces no te cierres no, cierres, no cierres tu mente ni tu corazón y, este, y no le temas a la decisión. Lo que tú sientas, tu corazón nada, como se dice, este, es justamente la adecuada, ¿no? Bueno, para el viernes, sábado y domingo la carta dice ciclos. Y es el arcángel Jeremiel y dice, la existencia está llena de ciclos, día y noche, vida y muerte. Ayúdame a cerrar ciclos tras aprender mi enseñanza y abrir nuevos. Bueno, justamente yo me encuentro en, este, en esta situación. Uh, con una instancia pues no avanzo y voy a tener que ir a otra y este, voy a tener que cerrar el ciclo y el contrato con, con esta instancia anterior lo cual pues no me es muy grato porque bueno es lo conocido y lo desconocido pues no, no sabe si vaya a ser peor pero al fin y al cabo el universo me brilla esta situación y pues por lo mismo trato de concientizar que es una bendición eh, disfrazada ¿no? que a lo que pareciera algo que aparentemente a primeras es algo negativo eh, va a ser mucho más positivo eso espero por lo menos que así sea muy bien, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años la carta dice equilibrio okay. esto es muy importante y como salió acá al final Jeremiel que es el arcángel contador, como le digo, con mucho cariño nos pide man mantener el equilibrio este, que en parte tiene que ver un poquito con la serenidad también estaba hablando hace unos momentos con una amiga muy querida y bueno, los dos sentimos que la energía está como muy estancada nuevamente como el año anterior, ¿no? que dices bueno, se supone que ya debería estar fluyendo esto y uh, como un cierto desgaste ¿no? Y, y así comenzando el año entonces yo creo que es normal este, también cuando sientas esto yo lo, por lo que opté es poner música para elevar mi, mi sentido anímico y uh, ahora sí que no hay mal que uh, oh, que permanezca 100 años ya no me acuerdo bien cómo va el proverbio pero bueno, saben a qué me refiero entonces ni excesos nunca son buenos en ningún sentido mantener un equilibrio ¿no? Este, un equilibrio emocional mental, físico uh, también de tus tiempos no. trata de partir la situación de tal manera que puedas hacer todo lo que te propones pero en el momento que estés ahí enfócate en lo que estás haciendo y, uh, y no divagas ¿no? Uh, bueno, uh, te deseo una muy bella semana, donde quiera que te encuentres, te encu mando un abrazo de luz, uh, mis mejores deseos y muchas muchas bendiciones. Trata de hacer de este mundo un mundo mejor, sea amable, este nada cuesta. Yo creo que una de las cosas más bellas que puede tener el ser humano es la sonrisa y, uh, y bueno pues hay, muchos videos donde se hace este experimento y cambia totalmente la fisionomía de la gente, hasta rejuvenece el sonreír entonces trata si te sientes algo pues no precisamente deprimida o deprimido, pero como eh, no, no del mejor humor trata de cambiar esa energía te digo yo lo hice a través de la música puede ser a través de la meditación ve una película que te agrade lee un libro que te guste este, Haz algo de comer que te encante, apapáchate y siéntete mejor, no tú eres la persona con la que más tiempo vas a pasar toda tu vida, así que más te vale llevártela bien contigo y quererte y apapacharte, bueno, con mucho amor, hasta la próxima ocasión, namaste